Vamos con nuestra segunda balota, es la número uno, vamos por la tercera balota, es la número cuatro, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número, repite, cuatro. 4144 es el Chontico Noche para hoy jueves 11 de mayo de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.